Una vez más. Muchísimas gracias, buenos días, Víctor y bien, Sergio, bien. y así a, a todos los amigos televidentes del programa Contacto Diario. Para mí es un placer, ya se ha constituido, como tú dices, una costumbre, una tradición me iban a mandar a hacer una diligencia y digo, no señores, yo tengo que estar pendiente de <risa> mi programa. Sí, así mismo. Aquí estamos, aquí estamos para continuar las conversaciones que dejamos sobre el tapete del viernes pasado. Sí. Profesor, de aprovechar, saludo, un abrazo, le dejó hace un momentito por aquí que pasó a, y entró a saludarnos el doctor Amado José Higlosa. y Rosa. Digo, salúdame a Alister. <risa> Ese no es un amigo, es un compinche. Sí, sí. <risa> Gracias. Eh, sí. Igual para él. Eh, profesor, eh, eh, tal cual usted señala, dejábamos un tema eh, pendiente que íbamos a tratar en el día de hoy, ya el viernes pasado, y era lo referente a lo que es la aspiración o lo que son las aspiraciones de ese empresario dominicano radicado eh, por muchos años en la ciudad de Nueva York y ese Fernando Mateo, quien aspira a convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York Fernando Mateo, quien hace decenas de años, pues eh, trascendió fue muy popular en la en Gran Urbe, producto de una campaña que llevara a cabo de cambiar armas eh, por juguetes, una campaña que trascendió, no solamente en la ciudad de Nueva York sino llegó hasta el país y a otros países del área eh, y eso lo, lo, lo, lo hizo más popular, hoy día Fernando Mateo pues, aspira a ser alcalde de la ciudad de Nueva York y quisiéramos compartir ese tema con usted para oír su parecer como, como ayer, un experto en política internacional. <risa> eh, sí, gracias, eh, Víctor. Cuando tú mencionaste eso el viernes pasado, yo decía, bueno, hablar un programa de esa situación, pero resulta que dándole mente. Me he encontrado que hay mucho, pero mucho material para hablar en torno a los dominicanos que se encuentran fuera del país, que están haciendo su aporte y que han construido un liderazgo personal sólido en base a su trabajo. Entonces, si partimos de Fernando Mateo, yo creo que es muy encomiable que él aspire, porque decimos que es un dominicano residente allá, ¿no? Él es dominicano de nacimiento, pero su cultura, su formación, todo eso está ya en Estados Unidos. Entonces, su trabajo él puede hacerlo realmente con la comunidad dominicana, que es una de las comunidades más amplias eh, extranjeras que hay en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Eh, realmente él se dio a conocer por ese, esa campaña de intercambiar eh, armas por juguetes, y él consiguió la ayuda de muchos empresarios que le donaran juguetes con la finalidad de él. Lo que se buscaba era desarmar a la población, sobre todo a la población que eh, cometía una cantidad de delitos. Y fue tan exitosa su campaña, que tal como tú señalas, la trajo a República Dominicana, se entrevistó con el presidente de la República en ese entonces, y se dio cuenta de que tiene un liderazgo arraigado en una comunidad allá y son legítimas sus aspiraciones de ser alcalde de la Ciudad de Nueva York. Y, y al margen de que lo logre o no, por lo menos estaría proyectando de que en la comunidad dominicana no todo es negativo, sino que tenemos gente con valores que pueden contribuir al desarrollo de la democracia de Estados Unidos, que está muy maltrecha, por lo que ha venido aconteciendo de, eh, con la campaña y las elecciones pasadas, que todavía se está hablando mucho de eso, porque se está en medio de un juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Y así que son figuras frescas, sangre nueva en la política, que pueden demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Entonces, lo lamentable es que con todo el poder de las redes sociales, los que se destacan más son los malos ejemplos, las cosas malas de lo que eh, hacen o dejan de hacer los dominicanos allá y los dominicanos aquí. Esa banalidad del día a día, pero nosotros tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, Adriano Espaillat es el representante por, eh, en Nueva York, ¿no? en el estado de Nueva York y eh, tiene un liderazgo firme él viene a cada rato a la República Dominicana y él ejerce ese liderazgo allá y aquí incluso acaba de ser reelecto recientemente y tiene siempre propuestas positivas proactivas, muy interesantes y se ha ganado ya al respecto tanto en Nueva York, en la comunidad dominicana como acá en República Dominicana o sea, él no ha perdido la vinculación con su país con su pueblo y es un Buen ejemplo de lo que debe hacer un dominicano eh, en otro país, no necesariamente en Estados Unidos. Ahora bien, ya ha sido una tradición que en el estado de Nueva Jersey también hay varios representantes dominicanos eh, ejerciendo la política, ya sea con el partido demócrata, ya sea con el partido eh, republicano, por una sencilla razón, es eh, que si allá no se pertenece, o no son parte de uno de los partidos eh, tradicionales por el bipartidismo que hay, no llegarían a ninguna parte. Y déjenme decirles, no solamente los dominicanos, ¿eh? también los latinos o las latinas y de otros países, porque hay una descendiente de Colombia que es una de las eh, representantes a la, a la Cámara, eh, que incluso ya ha sido objeto hasta de amenaza de muerte, porque ha sido muy radical, son de las que se llaman de centro izquierda, de todo esto que Donald Trump acusaba de comunista y socialista, sí. todo bien, bien, es una locura total, por el hecho de ser demócrata, pero también hay una musulmana, y hay otra de, no recuerdo de qué parte, y eso es lo que demuestra la cosmovisión de, de esa nación eh, eh, pluricultural, donde hay representantes de todas partes. Eh, pero también en el gabinete de Joe Biden hay una dominicana con un, una, una posición de mucha eh, importancia, como también en, eh, eh, cuando Bill Clinton era presidente, la asistente personal, cuando hablo de personal no estoy hablando de secretaria, sino la que la vestía, la que le escogía los alimentos cuando había recesión y todo es una dominicana, ya una señora muy mayor que vino recientemente al país y era la persona de mayor confianza de Hillary Clinton que se supone que tenía que tener muy buena sangre porque Hillary eh, se ve que, que es una persona de un temperamento bastante fuerte, ahora mismo quien le ayuda con el diseño, diseño a la primera dama de Estados Unidos es otra dominicana no sé si ustedes recuerdan cuando se proclamó ya eh, a Joe Biden como presidente, el vestido que lució la, la primera dama, hoy primera dama, era un diseño de Oscar de la Renta. Y usted dirá, pero ya Oscar de la Renta se murió. No, sí. la, la firma, la compañía eh, permanece ahí y siguen con el legado de Oscar de la Renta poniendo bien en alto esa marca. Y así podría seguirle hablando en otros escenarios como es, por ejemplo, en, el, en la música. óyeme yo lamento de que por estar con el asunto de la mudanza no tuviera tiempo de buscar los nombres que se me han ido por alguna famosa violinista que está presentándose en diferentes escenarios musicales. Estoy hablando de música clásica, en teatro, diferentes países una violinista, Asha, algo así. Y hay tres hermanas que son apellido Peña. Una es soprano, la otra es violinista y la otra es violonchelista, que son muy destacadas. Pero nosotros tenemos un embajador musical que es nuestro orgullo, Juan Luis Guerra. Y también en la música clásica tenemos a Michelle Camilo, y así podemos mencionar, y en la música popular también. Definitivamente, si vamos, sí, definitivamente ¿sí? profesor, que los dominicanos como tal han logrado trascender y destacarse, sobre todo, en la ciudad de Nueva York, que es el caso que nos ocupa por el asunto de, de, de las aspiraciones de este empresario dominicano, eh, Fernando Mateo, pero ciertamente los dominicanos hemos sabido eh, colocarnos en el centro de atención en la ciudad de Nueva York producto del esfuerzo, del sacrificio en base al trabajo realizado yo creo que eso realmente dice mucho de, de, de, del, del, del dominicano, así que vamos claro, a ver a... Claro que sí, Víctor, pero déjame ver. en el cine, nuestra Zoe aldaña y Zoe aldaña tiene la particularidad que nació aquí en República Dominicana Ella se fue como a los siete o nueve años de edad Pero ella Vindica sus raíces dominicanas Yo la vi en una entrevista recientemente en CNN En donde ella hablaba con mucho orgullo de la dominicanidad Y de los platos típicos que ella acostumbra a comer Cuando viene aquí al país O sea que no es una persona que ella te, te mastica el español No, no, lo habla perfectamente Ella es una dominicana más y mire, tremenda artista que se ha dado. A la inversa, ustedes saben que República Dominicana se ha convertido ahora mismo en un polo para la filmación de películas de cine. Ahora mismo se está filmando un par de películas acá y, y son locaciones eh, eh, que, que se muestra nuestro nuestra, eh, eh, paisaje, nuestra naturaleza. Pero también tenemos el centro de filmación es uno de los más importantes que de una compañía eh, inglesa que construyó aquí. Y tenemos, vamos a decir, la alberga, eh, es como una piscina gigantesca, la más grande, para filmar películas que se trata en el mar, donde hacen tsunami y, y, y, y cuando se producen también naufragios y todas esas cosas. Yo no sabía que eso había llegado a esa dimensión. Pero, ¿y qué decimos de lo deportes? ¿Ah? los dominicanos, y ahora que acabamos de ganar la serie del Caribe, invicto, ¿no? No es solamente a nivel del Caribe, es a nivel mundial. Nuestros beisbolistas tienen su espacio en el béisbol de Grandes Ligas y en el béisbol de Japón, en el béisbol de Corea, en, en México y en otros países más. Y, por ejemplo, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez no nació aquí en el país, Ale Rodríguez es descendiente de dominicano, pero también es alguien que se ha mezclado tanto con nuestra cultura y nuestras raíces, que es el representante de una cerveza eh, en los Estados Unidos y es el encargado de promoverla. Ojalá que los problemas íntimo que está teniendo últimamente no le afecten para que siga siendo. A, hasta, eso, profesor, hasta eso, profesor, lo hace más popular. Sí, <risa> claro, es verdad. Que, que están visitando y que terapia de familiar. <risa> pero bien, se pondrán de acuerdo. Sí. Y así, pero, y en las ciencias médicas, señores, sí. mire, uno se sorprende cuando, claro, uno se da cuenta de esto cuando está padeciendo algún quebranto de salud y está buscando o lo refieren a uno a uno de esos hospitales de Estados Unidos, y uno se encuentra que el director de esa, bueno, tú eres médico, Sergio, Sí, hay muchos, hay muchos, hay muchos directores. Que son dominicanos, pero sí. dominicanos comieron plátano. No es que sí, están es aplatanados cierto. allá. Allá tal vez están confleteados, ¿no? Sí. Pero uno se siente orgulloso. Y recientemente vi unos niños que ganaron un premio eh, en el A por, por una ah. investigación que realizaron eh, en, en matemática y todas esas cosas, y te dicen ¿en matemática, porque uno piensa que nosotros nada más sabemos de bachata y de merengue. No, no, Pero, eh, eh, el tema de Fernando Mateo no ha dado mucho tema de qué hablar, porque lo que debemos divulgar, proyectar, promover son esos valores sobre todo cuando mantienen la dominicanidad y tratar de contrarrestar y toda y, la chavacanería y, del día a día. Y que, y que eh, como yo, usted, yo, como usted decía al inicio, profesor, independientemente de que pase lo que pasara con las aspiraciones de Fernando Mateo ya eso es un logro eh, que nosotros debemos celebrar el hecho de que un dominicano como él pues, aspire. Y quién sabe, tal vez tenga las posibilidades de convertirse en alcalde, pero el hecho de aspirar, Entonces, ya eso es una la de las sí, mayores poblaciones de, la, de la ciudad de Nueva York. Así. Pero el, el, el voto latino es fuerte en la ciudad de Nueva York, sí. pero tú sabes que va a depender de, de que ese impacto de esa acción eh, cívica que hizo no también sea acompañada de una preparación para ejercer lo que es una alcaldía, en la, la alcaldía más difícil de, de ejercer en, todo el estado, en todos los Estados, todo estados Unidos que es la, la ciudad de Nueva York por la cosmopolita como que es por la gran variedad de, de, de raza y de y de, y de culturas que, que convergen en la ciudad de Nueva York y, su, y que Nueva York es una de las ciudades que, que tiene vida propia o sea, tiene una, una, una esencia que hay que saberla manejar porque si no